Todos los profesionales de ventas, marketing, B2B, SaaS, que bueno, SaaS o no SaaS, no, digo SaaS porque pero hay, hay de todo. Así que hoy eh, tengo el honor de tener como invitado a Julián Dome. Julián es el Head of Sales, puede ser. De, Head of Sales. Sí, para, para Argentina hoy. Para Argentina, Argentina de eh, EnvioPack. Argentina y Chile, EnvioPack. Este, bueno, Julián, bienvenido. Bueno, muchas gracias Andrés, la verdad, eh, recontento, me, bueno, me parece súper interesante toda esta serie de, de distintas entrevistas Y bueno, recontento también de ser el primero, vamos a ver si, si sale bien o, o qué pasa, me imagino que sí Vamos, vamos a salir bien eh, Primera pregunta, eh, no, perdón, antes de, de ir con las preguntas, ¿qué, qué es lo que hace Enviopack? Para entender un poquitito la, la lógica Está buena la pregunta, eh, Enviopack es una empresa de tecnología enfocada en lo que es logística eh, básicamente, lo que nosotros hacemos es conectar empresas que venden online, empresas que venden e-commerce, eh, con distintos pools de, de, de correos, de proveedores logísticos. Entonces, básicamente nos integramos con, con cualquier plataforma. No sé, vos venís con tu tienda nube, tu Vitex, tu Magento, Mercado Libre, eh, cualquier plataforma sea, y conectás tu cuenta, vas a poder ver digamos todas tus ventas, y a partir de ahí puedes elegir un montón. No sé, quiero trabajar con Oca, quiero trabajar este pedido con Andreani, con Urbano, con cualquier correo. Eh, y bueno, también puedes ir creando reglas Nosotros también trabajamos todo lo que es la parte de operación De ir a buscarte los paquetes y demás Es, es un mix entre una empresa Desde tecnología, pero también con, con parte en la operación, parte logística Bien, perfecto Bueno, Julián, vamos con la primera pregunta es ¿Qué fue lo primero que vendiste? Yo acá hago la, la Como es la primera, voy a contar como un ejemplo Yo lo primero que vendí teníamos eh, Mi abuela tiene una casa Tiene una casa en Mar del Plata y cuando éramos, éramos muy chiquitos Con todos mis primos y teníamos un montón de árboles frutales atrás, entonces cuando esos árboles estaban dando frutas, nosotros agarramos algunas frutas con mi prima y nos poníamos en la puerta de, de la casa, y empezamos a vender las frutas a, a la gente que pasaba a un precio totalmente más bajo que el que de una barbulería. ¿Vos, Julián, qué fue lo, lo primero que vendiste? Yo, bueno, recién eh, hacía un poco de memoria en esto, me acordaba que vendía a un peso, que hoy el... el un peso no existe más, eh, los CDs de música, me acuerdo de los grabábamos con un amigo que tenía la grabadora de CDs, que en el 2003 era algo eh, completamente novedoso, y bajábamos la, las canciones de ahí del Ares, del Casa, de esos programas arcaicos del año del, del Soto, eh, los grabábamos ahí en un CD y los vendíamos a un peso en el colegio, me acuerdo. Me, causa también, me acuerdo del hecho de un peso, cosa que hoy ahora no... no no haces absolutamente nada con un peso. Eh, pero sí, eso creo que fue, por lo menos que me venga a la memoria, lo, lo, lo primero que vendí, después bueno, de todo. Pero pero este, bueno, como jugó junto, gotabas también lo de tu abuela, creo que este es un caso parecido, de, viste, plata para, después la gastabas en, no sé, en pero era, era un poco para, para empezar a moverse en este mundo. Sí, sí, sí. Me acuerdo esas, esas listas que te llegaban con unos, unos papeles, unas listas interminables, con un montón de CDs, y vos le pedías, bueno, dame estos cinco, tipo... Eh, sí, sí, bueno, Parque Rivadavia y Caballito, me acuerdo que era como el... el eh, la zoom meca de eso, claro, la <ríe> meca de los CDs, de los libros, todo, todo ese mundo. Buenísimo. Bien, Julián, contame cómo está conformado tu equipo, eh, cuáles son los roles, los, el tamaño, etcétera. Eh, nosotros hoy en el equipo comercial somos, eh, para, para Argentina, barra Chile, somos 12 personas, eh, y armamos un poco el equipo, la realidad es que es un equipo súper nuevo también, eh, está creciendo un montón, hoy somos 12, pero... Digo, hay, hay un montón de, de, de puestos abiertos, de vacantes abiertas, eh, y nosotros un poco lo que hicimos fue como pensar, el, pensar el equipo comercial como con esta teoría de, de, del el bow tie, ¿viste? como el, el, el moño, en donde de alguna manera, no sé cómo graficarlo acá sin, sin poder dibujarlo, pero digo, tenés como un embudo que va digo, es decreciente, de manera horizontal, hay una línea divisoria en la cual el cliente empieza a hacer digamos la empresa empieza a ser cliente y a partir de ahí el es embudo que sigue vertical sigue, sigue horizontal pero se vuelve creciente digo entonces claro. un poco la lógica de atrás es te vienen un montón de leads vos los tenés que trabajar a partir de ahí van a caer obviamente menos clientes que leads y, y a partir de que un lead es cliente eh, hay que desarrollarlo y hacerlo crecer en el tiempo entonces un poco así está como planteado tenemos todo el, el, el lead journey o el customer journey también dividido en distintas etapas hoy tenemos un equipo de pre sales Digamos de SDRs, eh, con una persona de SDR in una persona de SDR out eh, y un, una coordinadora de, de todo ese equipo. Eh, tenemos un equipo de account executive, digamos de sales puro y duro, que, que toma todas esas cuentas que se van generando eh, a partir de, de, del laburo de pre-sales y las transforma en, en nuevas cuentas. Nosotros consideramos un cliente una empresa cliente eh, cuando realiza el primer envío, digamos, hoy. Ese es como el disparador, el trigger para para ser cliente nuestro. Eh, y una vez que se hace el primer envío, todo eso pasa al tercer equipo que tenemos hoy, que es un equipo de farming, de ejecutivos y ejecutivas de cuenta, eh, que hoy son cuatro. Eh, y bueno, lo, lo que hacen lo que hacen ellos es desarrollar la cuenta en el tiempo. Una, una particularidad que tiene el modelo de negocio de EnvioPack, a diferencia quizá de, de empresas más tradicionales de SaaS, es que... Eh, no tenemos un mrr digamos, ¿no? no tenemos sí. un, no, no es una plataforma que vos pagues un fee mensual o anual sino que el, todo el modelo de negocio está basado en marginal en función de los envíos entonces sí. para nosotros es recontra importante eh, que, que, que esa empresa venda para, para que se mantenga su facturación mensual y que pueda vender cada vez más entonces también le dedicamos un equipo a le dedicamos gente eh, a, para tener un equipo que, que ayude a desarrollar esas cuentas ahora también bueno, entre esto que te comentaba, que estamos buscando gente y que seguimos expandiendo, estamos metiéndole mucho foco todo lo que es el área de onboarding, en armar un área específicamente de onboarding que tome esa primera cuenta, que deja el comercial, que deja la account executive, eh, y digamos, la, la pueda ir preparando, la pueda ir desarrollando, o pueda tener un objetivo de, bueno, no sé, en X periodo de tiempo, en un mes, tienes que llevar a esta cuenta a que haga los primeros 100 en entonces, un poco nuestra idea es desarrollar mucho más ese área y una vez que ya la cuenta está madura y está yo, haciendo envíos y utilizando la plataforma como que tiene una adoption mucho más, eh, mucho más claro, mucho más digamos, desarrollado, ahí sí que pasa al, al, al equipo de farmers eh, para, para que las desarrollen en el tiempo. Es un poco sí. la idea. Sí. sí, es como que, que este modelo de, de, de SaaS basado en consumo como que está empezando a aparecer o a surgir bastante Siempre hablan mucho del caso de Snowflake, que es una, una empresa que se conecta con APIs. Lo, lo que dicen que está bueno es que vos, a, a nivel Customer Success, vos, te, vos asegurás que los clientes estén contentos, porque si, si, si no, básicamente no es que van a pagar sin usarlo, sino si no lo usan, no lo pagan. Así que eso, sí. eso es lo interesante. Le, hay mucho laburo de, de, de, de Customer <risa> acá en el Biopack. Encima, digo, es, es, para mí es como el doble desafiante porque encima estás en un mundo de mucha fricción. La logística, la sí. realidad es que es un mundo de muchísima fricción, de, de muchísimos problemas. Eh, digo, sí. eh, al fin y al cabo, vos trabajas con correos, ¿no? O sea, entonces eh, todo lo que es el mundo de los correos, de las entregas, todo lo que es devolución de paquetes y demás, genera mucha fricción, por lo cual es, es muy desafiante. Sí. Y también pasa a ser muy desafiante eh, todo lo que tiene que ver con el planning, ¿no? O sea, y, y entender, bueno... ¿Cuál es el Lifetime Value de un cliente en Biopack? Porque también está muy dotada a su venta. Digo, si yo, eh, tuviese un, si tuviésemos un modelo quizás más de SaaS tradicional de una subscription fee mensual, bueno, vos entendés que más o menos tu cliente vive no sé, dos años, multiplicás por su fee mensual y más o menos te da un, claro. un, un número bastante redondito. Acá tenés quizás, es, es un poco más complejo porque <coughs> estás completamente dependiendo de sus ventas. Entonces, claro. digo, tenés que poder entender y proyectar... Eh, cuánto vende para así poder entender digo, cuánto va a vender en el tiempo, va a tener picos, va a tener pozos, y a partir de ahí todo eso va a pegar en tu, eh, eh, eh, digamos, en tu lifetime value del, de ese cliente. No solo eso, sino también, digo, nosotros marginamos, digo, vos, ma, ma, marginamos por, por, digamos, por cada envío, y ahí tenés, bueno, cuántos envíos hace, y después qué, qué, qué cosa manda, qué, qué envía. Digo, una cosa es si manda remeritas que pesan, no sé, 80 gramos, otra cosa es si manda una heladera de, no sé. 150 kilos. Entonces, hay un montón de variables que van jugando en el medio para que vos puedas entender cuánta plata te va a dejar ese cliente a lo largo del tiempo. Es bastante interesante. Bien, está, está, está muy bueno, va a ser inter, interesante. Che, eh, ¿Y cuáles hoy son tus estrategias de, de adquisición de, de clientes? ¿Cómo las estás ejecutando? Está bueno. Eh, hoy, eh, bueno. Por un lado tenemos outbound, donde uh -huh. la realidad es que nos viene dando mucho resultado. Eh, outbound, digamos, de, de bases que, que vamos armando, de empresas que nos interesan. Eh, la realidad es que hacemos bastante cold call calling este, uh -huh. digo, para, para buscar este tipo de empresas también. Eh, <coughs> estamos potenciando cada vez más la estrategia de inbound, eh, con, de vuelta con un SDR inbound que va calificando. Eh, que va metiendo en distintas secuencias de, digamos, de, de mailing y de contactos, eh, te va metiendo ahí en función de qué tipo de cliente sos. Y después también estamos dándole mucho foco a, bueno, todo lo que tiene que ver con partnerships, ¿viste? Con, digo, uh -huh. La realidad es que nos movemos, en Biopack se, se termina moviendo en un mundo en donde es un ecosistema de partners que puede ser desde correos hasta desarrolladoras de e-commerce, eh, obviamente ni hablar mercado libre como partner, eh, Plataformas de e-commerce como puede ser Tina Nube, Vitex, etcétera, eh, entonces el, queremos aprovechar cada vez más el movernos en ese mundo y el, digamos, eh, tener estos, est todas estas empresas estratégicamente muy cerca eh, y a partir de ahí lo que hicimos este año fue, bueno, ok, como cuantifiquemos todo, todo ese laburo que estamos haciendo de, de, de contacto con estas distintas empresas, en los correos también, en, cuantifiquemos todo esto y pongámosle un objetivo de leads, un objetivo de webinars, claro. un objetivo de, digamos, de, de capacitaciones y demás, pero que al fin y al cabo todo eso decante en, en un objetivo de leads calificados. Y la realidad es que está bueno, está funcionando. Eh, bueno, para nosotros es también un, un, un ingreso de, de, de, de nuevos clientes, un canal de adquisición de clientes que se puede recontra potenciar. Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad,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 y, vos, y cuando tienda nube te dice configurar el envío, te dice, bueno, tenemos estas empresas. Si cae con vos, ¿tiene un modelo de comisión ellos o es simplemente porque ellos quieren dar más servicio de, de tener un ecosistema que se integre fácil? Eh, hoy no, uh -huh. están yendo para ese lugar. Okay. Eh, están yendo para allá porque también lo que te empieza a pasar es que es un mercado donde hay cada vez más jugadores, eh, claro. todo lo que tiene que ver con la logística para e-commerce. Eh, es en ese sentido creo que fue bastante pionero, entonces ahí quizás no todavía eh, muchas empresas lo utilizan como, bueno, che, necesito darle un servicio a mi cliente, eh, claro. necesito resolverle la parte de envíos. Eh, hoy que hay muchos más jugadores en el mercado, ya cambia un poquito la, la ecuación y un poquito el, digamos, el eh, dónde estás parado la posición de cada empresa. Entonces sí, se, se empieza a pensar en un modelo de revenue share, eh, que eso después margina directamente los envíos, está, está bastante bueno. Eh, pero sí, hoy, hoy estamos parados ahí. Sí. Sí, y Te pregunto, cuando hablaste de algo, cuando hablaste de que hace mucho cold calling, yo tengo una visión, eh, hoy, no, no estoy hoy en, en, en, la, en el día a día, porque mi, mi rol no, no, no está tan, tan enfocado en eso ahora, pero sí creo que, viendo cómo fue evolucionando, no, eh, me da la sensación de que mucha gente, o como que muchas empresas, se empezaron a, yo digo, esconder, atrás de los emails o los mensajes de, de, de LinkedIn. Sí, Entonces, sí. Mi, mi pregunta es: primero, son dos en realidad. Una, ¿qué visión vos tenés como con el call-calling que, que, que lo ejecutan? Y la segunda, eh, la segunda te la pregunto después porque me lo olvidé. Pero sí. no, okay. Perfecto, está bueno. Mira, a mí, digo, yo creo que una cosa que te pasa es: eh, ¿viste esta frase como, in God we trust, everyone else has to bring numbers? O sea, como, yo, eh, si a mí me llamases por teléfono para venderme algo, eh, es muy probable que no, no, no te compre o no te dé mucha bola. Ahora, de golpe, lo que empieza a pasar es, bueno, hay que probarlo. Digo, nosotros lo empezamos a probar digo, eh, mucho en función de esto que mucha gente que seguro hace Outbound ya sabe y lo está padeciendo, que es, bueno, LinkedIn como que para un poco el carro, dijo, che, bueno, pará, te restrinjo mucho más el tema de mandar mensajes, te restrinjo mucho más el tema de eh, mandar invitaciones, de, digamos, solicitudes para conectar y demás. Entonces nos encontramos con, con un escenario en donde... Eh, bueno, o te creas 10 cuentas de LinkedIn fantasma, que eso no sé qué tan bueno está, y empezás a contactar desde ahí, o empezás a buscar otro canal. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, a ver, yo no creo, digo, no es que no creo, sino que a mí particular, quizás yo no soy el buyer persona que compra a partir de un llamado por teléfono, pero probemos. Y probando, la realidad es que funcionó, y agendamos, y bueno, a partir de ahí digo estadísticamente hay algo que te dice que funciona entonces sí. eh, bueno vamos para adelante digo hasta que, hasta que salga algo mejor sí yo creo sí. que fue como eh, una curva en donde de golpe no sé hace 20 años quizá no había otra manera de vender cuando sí. empezaron a salir todas estas herramientas la gente dijo bueno pero da, no, no llamemos más eh, hay, hay otros sí. canales eh, y ahora como que se, se pegó la vuelta ¿viste? y está volviendo eh, sí. Sí. Sí. pero bueno sí también creo que digo nosotros por lo menos cómo lo ejecutamos eh, es como un digamos, un mix de, de medios de comunicación, tratamos también de bueno eh, mandar un mail y de golpe vos mandás el mail y de golpe ya para llamar por teléfono puedes decir, che, viste el mail que te llamo porque te mandé sí. un mail, entonces como digo, si bien es cold no nos recontra mega cold de, no sé, quizá del call center que te llama para venderte un seguro eh, sino que tratamos de tener un sustento atrás para que la llamada tenga un poco más de lógica a veces sí. funciona y a veces no no, no, tal cual, tal cual, tal cual Che, y ahora me acordé de la otra pregunta Que te iba a hacer Las, Hoy en día con el tema pandemia eh, Ustedes están, digamos Porque mucho también se dejó de hacer con el call calling Porque se, se dijo, bueno, che, la gente No está yendo más a la oficina, se adoptó más remoto ¿Cómo lo ven eso? Y también se usan herramientas para, para extraer los números telefónicos O llaman a los computadores Bueno, vos me contarás un poco más no Tenemos algunas, eh, algunas herramientas la, la realidad es que también eh, desde LinkedIn muchas veces sacamos número de teléfono o podemos conseguir eh, bases con tomadores de decisión con número de teléfono. La realidad es que es un mix. O sea, de las bases que sacamos, eh, te diría, el 50% es el número de la oficina o quizá un poquito más, 60, 70. Eh, y después, desde otro lado, quizás sí hay algunos, eh, algunas bases que conseguimos con un número de celular, si bien quizás es medio... Eh, es medio invasivo ¿viste? El, el llamar uh -huh. directamente al celular, eh, como al celular de la persona. Eh, pero básicamente hoy, hoy estamos en eso. Eh, lo empezamos a implementar ya de la pandemia en adelante, entonces no, no tendría contra qué comparar de pandemia para atrás, a ver si, si eso cambió. Eh, pero bueno, hoy, hoy te diría que es un mix, un mix entre eh, número de teléfono eh, personal, número de teléfono laboral. Este, mail personal, mail laboral también digo, a, ambas cosas eh, es ir probando y ver qué funciona mejor o sea, no, no hay mucho más. Bien. perfecto, me encanta che, vamos con la otra que es eh, tres métricas clave que vos ves eh, que son tus estas tres, si quieres dame las orden de prioridad pero sí, estas tres sí, está son buena, las que bien. tengo que estar viendo, viendo todo el tiempo el, el primero es, para mí, el, el número que me levanto todos los días a la mañana y actualizo el Power BI para ver eh, es la facturación Yo te diría MRR, pero de vuelta no es recurrente, no, no termina siendo recurrente, por eso también tenés mucho en la cabeza che, cómo está avanzando eh, digo, mis clientes están vendiendo, no están vendiendo eh, poder hacer como una bajada de los clientes que tenemos che, este mes pasado facturó X y ahora va eh, medio X, y el mes ya está terminando qué está pasando, por qué no facturó, pues no vendió porque se fue, eh, para mí como la, la métrica número uno es la facturación dentro de esa digamos ese análisis de la facturación miro mucho cuánto es eh, te diría nuevo de este mes eh, y, claro. y cuánto es de meses anteriores eh, el segundo punto es bueno cuentas nuevas que, que estemos cerrando ahí te diría que es cuanti porque ves el número de cuentas pero yo particularmente también le doy mucho mucha bola a lo cual y de bueno y qué cuentas son claro ¿No? o sea son cuentas grandes, son cuentas chicas, son cuentas que van a mover, que no van a mover. Eh, yeah. Tenemos mucho de eso. Y después, le doy mucha bola también a todo lo que tiene que ver con cómo está performando el equipo digamos el equipo de pre-sales. Porque al fin y al cabo, es como anticiparte a, lo que puede llegar, a, a las ventas que vos vas a tener de acá a... Bueno, nosotros tenemos más o menos un ciclo de venta de 5 o 6 semanas. Entonces, es bueno, che, y yo tengo mi objetivo de marzo. Ok, bueno, para cumplirlo necesito tener las demos ahora. ¿Y cuántas demos estoy teniendo? Entonces... Um, un poco desde mi punto de vista para poder entender cómo va a performar el equipo comercial de acá a un mes y medio, o sea, en marzo ya estoy mirando cuántas demos está agendando el equipo de pre-sales um, uh -huh. entonces levantamos desde ahí también, che, bueno cuántas demos vamos, teníamos un objetivo de tantas cuántas fueron de inbound, cuántas fueron de outbound para mí la métrica de digo, es el comienzo de todo tu Python de todo, el, de todo tu proceso de venta entonces, bueno ¿Cuántas demos agendamos hoy? ¿Cuánto vamos? Bien. Che, y de, de esa segunda venta que dijiste lo cual, y me, me, se me vino una pregunta que es, eh, dijiste, hay, hay clientes, vos ves, che, lo que vendemos va a traer volumen o no va a traer volumen. ¿Tienen ustedes, cuando hacen outbound, ya definido algunas industrias para contactar? Sí, generalmente eh, vamos a lo que entendemos a priori, eh, que puede ser envíos Pesados. Más que nada, digo, para nosotros es todo lo que tiene que ver con retail, de, de, de electrodomésticos, también porque ahí lo que, te, lo que digo, nosotros tenemos una ventaja competitiva muy fuerte es que tenemos estructurada la operación con correos que pueden hacer esos envíos. Eh, claro. No es tan fácil de, de estructurar. Eh, entonces, mismo mercado envíos no te lo lleva es como el número uno en todo lo que tiene que ver con logística de e-commerce. Entonces, eh, apuntamos mucho siempre a todo lo que tiene que ver con electrodomésticos retail eh, muebles que son cosas pesadas también eh, cosas difíciles de mandar eh. bueno a partir de ahí se abre un mundo después sí también otro rubro que está eh, súper interesante es todo lo que tiene que ver con moda indumentaria no porque sean cosas pesadas sí porque son cosas que mueven mucho volumen eh. entonces también apuntamos desde la mucha mucha compra online que hay desde ahí eh bueno, va, vamos probando distintas verticales lo bueno que tenemos es que hay eh, que hizo un muy buen laburo por nosotros ya, que es Mercado Libre de eh, meterte cada e-commerce o cada, cada, cada seller por así decirlo, cada empresa que vende online en una categoría, subcategoría y sub subcategoría, entonces es como que a partir de ese listado, bueno, vamos, vamos viendo, vamos probando, está ahí, hicieron un buen laburo por nosotros, que nosotros se lo aprovechamos un montón espectacular, che y bueno, para, para ir cerrando eh... Libros, bueno, podcasts que, bueno, Además de primera reunión en el caso de los podcasts no Pero tus sí, libros claro. podcast favoritos que, que más te sirvan a vos eh, mira eh, creo que me siento Obligado también a decirte Predicta del Revenue como un libro eh, Libro barra podcast eh, Que creo que es la Biblia Para todos nosotros Es el, el, el, el libro que marcó Un poquito el camino eh, De ventas te puedo decir, bueno, también a mí me llama Win Without Pitching Que me, me gustó mucho, me pareció que está muy piola eh, quizá no, que no tengan tanto que ver con sales eh, Para mí, uno de mis libros favoritos eh, Se llama Thinking Fast and Slow eh, sí. Está buenísimo porque eh, habla mucho de cómo nosotros funcionamos Tenemos como dos sistemas adentro de la cabeza Como el sistema más intuitivo Que es, no sé, miro eh, un par de dados arriba de la mesa Y sé que son tres Porque no lo tengo que pensar O hago dos más dos en mi cabeza y ya sé qué es y como el sistema el sistema más analítico, que bueno, bueno cosas más complicadas de resolver o donde necesitan más atención, cómo empieza a funcionar toda esa parte de, de, del cerebro, eh, está, está muy bueno. Eh, otro libro, bueno, Why Nations Fail también es un libro muy muy copado, eh, que a mí me, me ayudó a entender un montón de cosas. Un tipo que se llama Semoglu, que bueno, va analizando más o menos todos los países y te dice, che, eh, a este le fue bien, a este le fue mal, ¿por qué a los que les va mal le va mal? ¿Por qué a los que le va bien le va bien? yo so, creo que está muy bueno eh, de podcast creo que me falta mucho explorar ese, ese todo ese mundo escucho creo que los más básicos digamos, los más clásicos sales hacker o growth hacker y demás eh, pero bueno hoy ya creo que al leerme tantos libros de sales estoy como más eh, enfocado en leer libros de no sé de liderazgo de toma de decisiones demás como voy más por ese lado yeah, buenísimo bueno, eh, antes de cerrar, la pregunta, una pregunta que me hicieron a mí una vez en, <risa> entrevistándome me quedó, que es ¿Hay algo que no te pregunté, que te haya gustado que, que te pregunte? No, creo que no, creo que estuvo muy muy bueno me, me, Bueno, en cierto punto creo que está bueno también como poder desarrollar, digo, de vuelta somos un SaaS pero no somos un SaaS entonces a partir de ahí muchas de las preguntas que, que me hiciste eh, tienen siempre ese, ese apartado o ese paréntesis en el medio, de, che, bueno, no sé, esto es así, pero nosotros tenemos esta como este desvío o esta salvedad eh, pero no, muy bueno, es muy interesante está, está ocupado Bueno, che, ¿y, ¿y cómo preferís que te contacten? No sé, dijiste que hay mucha gente, que, que están buscando mucha gente para contratar sí. o bueno, o, o para hacerte preguntas, este, ¿cuál, ¿cuál sería el, el canal está ideal? Está buenísimo eh, yo siempre eh, dejo mi email en todos lados, que es julián Com. Eh, la realidad es que sí, como, como bien decís, eh, la, la empresa est está creciendo muy rápido regionalmente. En Argentina, en Chile, en México, eh, hoy eh, estamos poniendo mucho foco en armar equipos. A nivel sales, obviamente, eh, digo, me, me pueden escribir a mí y de vuelta. Estamos eh, tomando gente continuamente en todos, en todos, como en todos los, los equipos que hoy tenemos, en eh, pre-sales, en farming, en sales, onboarding como te decía que estamos armando y demás y después también la realidad es que eh, la empresa también tiene muchos puestos abiertos que bueno me pueden escribir también no sé customer experience IT operaciones también eh, hay, hay, hay un montón de búsquedas abiertas me pueden escribir por ahí y lo vamos derivando para donde para donde haga falta bueno Julián muchísimas gracias este, y bueno y a los que están viendo este podcast los invitamos a seguir a Primera Reunión en, en Spotify o si lo están viendo en YouTube en, en nuestro canal de YouTube y también pueden acceder a primera primerareunión.com para acceder al mejor contenido de ventas d 2 b y eh, lo último es tenemos la comunidad de Slack eh, de Primera Reunión vos Julián creo que estás ahí sí. también en la comunidad así que recontra es un buen útil. medio para, para contactarte también recontra útil recontra así útil. que acá si lo ven en bueno en la descripción de, de, del episodio voy a estar dejando también un link por si se quieren unir a, a la comunidad y conocer diferentes profesionales, charlar diferentes temas, incluso buscar eh, nuevos candidatos o nuevas oportunidades laborales en todo este mundo. Así que son bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Gracias, Andrés. Hasta luego. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión. Espero que la hayas disfrutado. Yo disfruto todas estas entrevistas, así que...